uno de los embajadores del foro a nivel mundial y que está en chile don diego Ancalao, que es un dirigente además mapuche y presidente de una fundación sobre el liderazgo indígena eh, me invitó me invitó a participar dado el interés que hemos tenido nosotros en orden a eh, colocar los temas de los pueblos originarios en, en el tapete digamos y ha sido un tema prioritario para mi partido que es la federación regionalista verde social Ajá. Fue muy, muy bueno este foro que se realizó en, en, en Nueva Zelanda, en, en, en la ciudad de Rotorua, eh, ya que pudimos apreciar junto a las delegaciones de otros países como eh, Australia, Canadá, la propia Nueva Zelanda y otros eh, países que asistieron, eh, yo te diría la importancia que tiene el desarrollo económico además de las reivindicaciones políticas que normalmente existen, por razones obvias, entre los pueblos originarios y que son muy comunes y similares a las que pueden tener, por ejemplo, los pueblos originarios en Chile, respecto la mayoría de las veces a las reivindicaciones legítimas de, de territorios, de extensiones de territorios eh, y de derechos y de reconocimientos y de reparaciones eh, que son eh, similares, pero el tratamiento que han dado algunos países eh, obviamente es distinto al que han dado otros, por ejemplo Chile. La diferencia entre Nueva Zelanda y el actual estado de situación de esto es diametralmente distinta a la, a la que tiene Chile. Por ejemplo, el pueblo maorí ha logrado no solamente su incorporación y reconocimiento constitucional, ser parte del parlamento con parlamentarios maoríes, sino que también ha logrado un desarrollo económico. Yo fui invitado al, desarrollo, al, perdón, al Foro Económico ¿cierto? Eh, Indígena Mundial y la perspectiva precisamente del desarrollo económico estaba centralizada en este foro. Y ello a mí por lo menos me ha permitido eh, adoptar una mirada de eh, ver si es posible separar los caminos de las reivindicaciones políticas legítimas que tienen los pueblos originarios, de eh, los aspectos económicos, de manera que la reivindicación política no frene los aspectos económicos o las reivindicaciones económicas y se pueda a lo mejor avanzar por carriles separados. Porque muchas veces si no hay un reconocimiento político e institucional completo, como que tampoco operan las, re las reivindicaciones y los derechos de orden económico y que tienen que ver con el desarrollo de los pueblos originarios. Creo que ese es un enfoque interesante. Por ejemplo, los maoríes controlan el 50% de la pesca, tienen la cuota que en Chile tienen, entre comillas, siete familias digamos o grupos empresariales, el 50% lo tiene el pueblo maorí, que representa el 15% de la población de Nueva Zelanda, tiene el 10% de la industria lechera y así. Eh, actividades económicas muy importantes en, eh, en pequeñas, en medianas y también en grandes empresas que llegan a controlar. Y lo otro que también me pareció muy relevante es el enfoque moderno que tienen respecto al desarrollo económico de estos pueblos, tanto los maoríes, que eran los dueños de casa, como también las experiencias que escuchamos de Australia y de Canadá particularmente, eh, en orden a que están inmersos en el mundo actual. A hablando y practicando la innovación, el desarrollo, el salto tecnológico, preocupados del calentamiento global, los grandes temas desde la perspectiva del desarrollo y de digamos investigación y desarrollo y también los temas medioambientales, en la lógica de estar incorporados a ese mundo desde el punto de vista económico. Es así como, por ejemplo, desarrollan aspectos muy interesantes que tienen que ver con su cultura ancestral. Eh, por ejemplo, en, en, en desarrollo de artesanía, pero aplican a esa artesanía guardando obviamente eh, la exactitud con las prácticas y formas originarias, aplican última tecnología, sistemas 3D, etcétera. De manera que eh, mezclan muy bien, salvaguardan sus culturas, eh, pero aplican también tecnología. Y, eh, eh, de manera que a lo mejor para realizar un, un, un determinado eh, artefacto no se demoran tanto, sino que aplican la tecnología salvaguardando los aspectos culturales, espirituales si usted quiere también, pero aplicando tecnología. Fue muy interesante la verdad y, y creo que valió mucho la pena asistir. Yo creo que nosotros estamos comparados con ellos bastante atrasados. De hecho, ellos incorporan en todo su desarrollo económico también su cultura y su relación con la espiritualidad. De hecho, cada reunión formal, por ejemplo, con la ministra de Desarrollo, maorí que una alta autoridad, eh, parte primero con una eh, especie de rocatillo, cierto o rezo eh, que se conecta con, con, con, con su cultura y se dan el tiempo para eso desde el inicio de una, formación forma, de una reunión formal eh, eh, de carácter internacional. Siempre está presente y yo creo que también el país completo está presente. ¿ah? Desde que tú llegas al aeropuerto... Desde Oakland ya hay imágenes o hay aspectos culturales que tienen que ver con el pueblo maorí O sea, hay un respeto además no solo eh, hacia la cultura, sino que en ser parte de, de, del país completo, digamos respetando obviamente eh, sus, sus, sus aspectos que son eh, propios y, y exclusivos. Entonces, eh, y además otro elemento muy importante a mi juicio es... Eh, la aplicación de algunas instancias que son para mí novedosas. Por ejemplo, ellos tienen un tratado, el tratado de Waitangi, que es un tratado muy importante en la relación de los pueblos originarios con eh, el Estado neozelandés y la corona británica, de la cual forma parte a través del Commonwealth. Pero eh, ese tratado, que siempre ha tenido interpretaciones diversas, que fue un tratado similar al de Tantauco, que existe en Chile eh, suscrito a mediados del siglo XIX con, con el pueblo mapuche. Eh, ellos eh, crearon una especie de tribunal, que es el tribunal de Huaytangui, donde eh, se interprete ese tratado a través de este tribunal especial. Y eso lo hicieron hace poco, no recuerdo con exactitud, pero no más de 10 o 20 años atrás. De manera que hay una instancia que interprete ese tratado, una instancia especial, eh, y que sirve como una especie de colchón frente a los conflictos donde está integrado por obviamente ministros especiales nombrados por los maoríes, nombrados por el estado la corona, cierto en el caso del estado eh, de Nueva Zelanda pero que es un lugar eh, de encuentro para resolver los conflictos con un tratamiento especial, con el respeto por las dos culturas preponderantes, eh, con tiempo eh, que cumple una función bien importante en no llevar eh, los conflictos a, a las instancias regulares normales, sino que se crea esa instancia eh, que creo yo que ha tenido un éxito además por lo que eh, pude apreciar.